Hola, te preguntarás por qué te estoy viendo fijamente Bueno, te responderé la pregunta Porque te voy a recomendar que veas mis streams en Twitch Los hago un poco noche, las hago entre las 10 o 9 pm Así que bueno, estaremos jugando la campaña de Hell Infinite, Entre otras cosas, así que... Sin más preámbulos, juguemos y te dejo el link en la descripción Hoy vamos a jugar Evade, un juego donde literalmente Es el próximo trabajo de streamer y youtuber Acompáñenme Parece de mis manitas, ¿cómo corro así? Tengo hambre, ya atacar. Ups, qué mamón, eh. eh mi estimado, ¿puedo, podemos limpiar. Es tu trabajo, hermano. Así será mi trabajo con nuestro tema del streaming, chale. Ahora, ahora, ahora, ahora What the hell, pues sí he? Por tomar mucho café, gente Ya le dio diabetes En mancha, no sé es esa mierda, esa mancha Lleva la fregada Ah, la pinche puerta, cómo me pone de humor. Bueno pues alberca, alberca. Pues no está chido poner una alberca en este lugar, eh. Please don't be body, please don't be body. Ah, ok. Ah, güey, quítate. ¡A la verga, mi mario! Oh. Oh. ¡Oh, shit, oh shit! Oh, shit. Yo me voy a mi trabajo, ¿eh, güey, ya, ya, ya, déjame ¿Qué? Ay, güey, ya lo vi Vámonos, métete, güey, métete, güey No me voy a meter No, ni madre, ya no quiero jugar esto Ya, ni madre, ya, no chingue No, no, no, no, no esa madre no me la des, güey ¿Qué? Bueno, volo a toda culera Seguro me han de pagar a Tres pinches dólares Hay un refresquillo acá Huevo tengo, tengo, tengo, tengo unas ganas de comer A ver Otro, otro, otro otro Prepárate para correr, güey Qué pendejo, no me vio Mejor me calle el hocico Pero qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo. Che, chaneque. Te voy para te voy. Qué pendejo, no me vio. Ah. Perdón, gente, es que. Güey jamás me vio. Soy como un ninja. Esto repercute por miano gente lo, lo está repercutiendo por mi ano uh, uh. Logramos, gente Huevo, a huevo. A ver, Sangre. El pinche chaneque. ¿Qué vergas hago? Ay, cabrón, qué pedo, hijo de tu puta madre. ¿Qué es esa chingadera? Déjame, me he hecho una copa, güey. Pate, pate, pate, pate, pate, pate. pate. Ahora sí, de. Ahí sigue el pinche enano. No estoy viendo, mamá, huevo. No te estoy viendo. Cámara, eh, cámara. Con suerte. Déjame, me lleno mi vida, cabrón. Above No sé qué significa. ¡Ay, cabrón, hijo de tu puta madre! Deja salir. Ya, güey! Es una broma, ¿verdad? Es una broma, amigo. Ya, amigo, ya, amigo. Chido, chido final, ¿no?